Por ejemplo, sobre el COVID, que hay muchas cosas, señores. Miren, eh, Inglaterra, desde ayer volvió a un confinamiento por un mes. Desde ayer. Inglaterra volvió porque ha habido un rebrote extraordinario. O sea, van a tener que estar trancados hasta el 2 de diciembre en Inglaterra. Pero yo les voy a presentar para que ustedes vean, porque no es solamente Inglaterra, Europa, yo les voy a presentar algunas de las, eh, por ejemplo, eh, miren aquí, para que ustedes vean, los países más grandes y más modernos, y yo nada más pienso en República Dominicana, habrá estado de emergencia en España, hasta mayo por el virus. Mírenlo ahí. Hasta mayo del año que viene. Mírenlo, mírenlo ahí. Hasta mayo del año que viene. Habrá estado de emergencia en España hasta mayo por el virus. Ustedes lo están viendo. Pero no, no fue mayo que pasó. Miren de cuándo la información. De hace dos días, del 30 de, de octubre. Pero. Eh, si eso era poco. Eh, ustedes verán, porque quiero que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo y de lo grave que ha sido esto, eh, que pone, por ejemplo, mire, en Europa, por ejemplo, miren esto, en Europa, porque es que, Euro, miren, oigan esto, miren, en Europa, le estoy hablando de los países, Europa dividida sobre confinamiento, aumentan contagios, aumentan contagios en Europa, aumentan contagios en Europa, de modo, señores, que si en esos países súper desarrollado en comparación con la República Dominicana, con otra educación, con otra formación, con, osta, con otras costumbres, con otros modales. Se han producido rebrotes. Miren, el asunto es grave, el asunto es grave. Entonces, Andy Dauaje, que por eso que yo soy y este programa... Es abierto, no importa que Andy de Aguas es una persona que nosotros hemos criticado mucho. Porque Andy siempre ha defendido, en la generalidad de los casos, políticas y posiciones dañinas que van en contra del pueblo, pero nosotros no, no nos cerramos. Si él escribe algo que es positivo, porque no tenemos una fijación frente a nadie, nosotros no somos anti nadie. Es antiposición. El más malo de lo malo hace un aporte. Nosotros no tenemos por qué no reconocerlo. Porque no tenemos fijación. Cuando la gente se fanatiza, el fanático no puede discernir. Porque el fanático todo lo ve de un solo lado. Pero Andy acaba de escribir. Un artículo de antología dando cifras, como, por ejemplo, cifras de países occidentales y orientales. Ustedes han visto ahí cómo la prensa recoge la situación difícil que tiene Europa, donde el brote ha aumentado de manera considerable. Ustedes vieron lo que yo presenté. Y hay más todavía. Pero Andy. En ese trabajo que realiza en el día de hoy. Con cifra. Demuestra. Que en marzo. Entre febrero, marzo. Abril, mayo. Hubo el primer pico. O sea, para referirse a la segunda ola de COVID. Él dice... En marzo, el pico, o sea, la cifra más alta. ¿Saben que hay siempre cifras más altas? Eh, en un momento dado, la más alta fue de tanto. Durante un periodo. Oigan, señores, eso es escalofriante. Eso es Sitio que, por ejemplo, en marzo, la cifra máxima fue de 10.000 contagiados, men. Llegó a 27.000 ahora en octubre. Ahora, en la segunda ola, Doblando, triplicando. Pero entonces él, eso es en Occidente, él pone el ejemplo de países orientales como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, que no ha habido segunda ola. No ha habido segunda ola. ¿Saben por qué? por las medidas adoptadas por esas sociedades. Yo voy a leer algunos de los párrafos, porque esto es interesante. Esto es interesante prestarle atención eh, cómo los chinos, que ahí fue que nació el COVID, han logrado de manera espectacular, a diferencia de estos países como Estados Unidos, que eso ha sido eh, eh, la de apague y vámonos. Estados Unidos... Se le ha ido de la mano y todos esos países eh, eh, europeos eh, se ha ido de la mano. Entonces, yo le voy a leer algunos de los eh, eh, eh, escritos de Andy, porque esto, esto es interesante, esto hay que prestarle atención. Y él habla, él habla de cómo los países que mantienen la obligatoriedad de la mascarilla, fundamentalmente de la mascarilla han salido airosos como los países donde la gente coge a relajo y no tiene esa eh, obligatoriedad de la mascarilla como ha aumentado eh, ustedes verán esto porque esto, esto, esto hay, que, hay, hay que prestarle atención dice en lo que llega mírenlo ahí el artículo de Andy Daguaje. En lo que llega la vacuna, mascarilla mandatoria. Él ahí demuestra que esos países que obligaron a la gente, ahí hay un país como Singapur. Ógamen en esto. Men. Singapur el que no usa mascarilla. Le ponen 300 dólares de multa. 300 dólares de multa. Dámele leer algunos. Y aquí están las cifras. Porque yo quiero que ustedes le presten atención a esto. Europa enfrenta en estos momentos la segunda ola de coronavirus. En Francia. Oigan esto y presten atención a esto. Que esto es lo interesante. En Francia. El pico de 7.578 nuevos casos de la primera ola, pico 1, se registró, oigan esto señores, el 31 de marzo. Es decir, en todos esos periodos, hasta julio, de, de, de, desde que se descubrió la pandemia, que fue en diciembre del 2019, en Francia la mayor cantidad de personas contagiadas era de 7.538. Entonces, oigan esto. En la segunda ola que, que fue ahora, que volvió el rebrote de coronavirus. Oigan cuál es el pico en esta segunda ola de Francia. Nada más y nada menos que 52.010. Oigan esto. De 7.551 que fue en marzo. Ahora, en un solo día se contagiaron en Francia 52.010 personas. Dice... Casi siete veces más elevado que el primero ocurrió el 25 de octubre, ahora reciente en Francia. En España, el pico eh, entre diciembre de 2019 hasta julio, el pico fue, oigan esto, en España, 10.859 nuevos casos tuvo el 20 de marzo, fue la mayor cifra en ese momento. El 20 de marzo, muy por debajo del pico de 25.595 registrados el 30 de octubre hace dos días. Usted está viendo que ahora eso ha venido con más fuerza en Europa. Entonces, en Inglaterra, el pico en la primera ola de coronavirus fue de 7.850, que fue el 30 de marzo. Oigan esto, señores, y ustedes saben cuánto fue el pico ahora, 26.684. En Italia, en Italia, el primer pico más alto en la primera ola fue de 6.554. El 31 de octubre, ahora hace un día, se contagiaron 31.884 personas. En Alemania, en la primera ola, en Alemania, el pico más alto fue 6.933. Ahora, en la segunda ola fue de 19.367 hace un par de días. Ustedes han visto cómo el coronavirus, después que en esos países se creía que ya se había ido, ahora ha venido con más fuerza en países desarrollados. Imagínense nosotros. Dios que nos coja confesado. Entonces, miren lo siguiente. Ahí va narrando Holanda. El primer pico fue de 1.385, ahora de 17.440, Suiza 1.393, ahora el pico fue de 17.440 Austria, el primer pico fue 1.321, ahora 5.627 Portugal, 1.516, ahora 4.656 Suecia.